Muchísima atención al siguiente informe. Según este artículo publicado por el The Wall Street Journal, está diciendo un informe de expertos militares que Estados Unidos no tendría la capacidad ni estaría preparado para una guerra con China. Un grupo de expertos financiado por la industria armamentística pone en entredicho la preparación de Estados Unidos para enfrentarse con China en un eventual conflicto. Estados Unidos ha agotado sus reservas de suministros militares que no está adecuadamente preparado para una guerra a largo plazo con China, según un informe publicado este lunes por el Centro de Estudios Estratégicos Internacionales el CSIS por sus siglas en inglés. En efecto, una simulación de juegos de guerra realizada por el CSIS encontró que es probable que Estados Unidos agote su suministro de misiles guiados de precisión de largo alcance en menos de una semana de guerra convencional prolongada contra el gigante asiático en el estrecho de Taiwán. Conforme al estudio, la insistencia de la administración del presidente estadounidense Joe Biden, de enviar más de 8.500 sistemas de misiles Javelin y al menos 1.600 sistemas de misiles Stinger a Ucrania significa que el inventario del ejército norteamericano se estaría agotando. China y Estados Unidos son rivales antagónicos adversarios con pasos agigantados a convertirse en enemigos a muerte. La conclusión del informe es que la base industrial de defensa a mi juicio no está preparada para el entorno de seguridad que existe ahora. ¿Cómo disuadir a China de manera efectiva si no se tiene en la reserva de los tipos de municiones que necesitará para un escenario como China estrecho de Taiwán? Cuestiona el vicepresidente del CSIS. Jones, en una entrevista concedida al diario occidental The Wall Street Journal, de donde estamos sacando esta información. Jones afirma que sus conclusiones se basan en datos disponibles públicamente sobre el sistema de armas y municiones, incluidos datos compilados por el Departamento de la Defensa del Pentágono, el Congreso y expertos en la materia, así como los resultados de los Juegos de Guerra y otros análisis. Así China y Estados Unidos viven momentos de creciente tensión por la venta de armas de Estados Unidos a Taiwán, así como la navegación de buques de guerra de Estados Unidos en las aguas marítimas cercanas a la isla. Washington considera a Pekín una de sus principales amigas, pero según el estudio, por el momento las aspiraciones de estar en un enfrentamiento con China le darían los más malos resultados a las fuerzas norteamericanas, según el estudio de los expertos que acabamos de mencionar.